La palabra multipotencial no está en el diccionario de la Real Academia Española pero sí está la palabra potencialidad que es la potencia del acto es decir algo así como que podemos hacer pero no necesariamente tenemos que hacer así somos los multipotenciales, los multipotenciales tenemos muchas posibilidades pero tenemos que ser inteligentes a la hora de decidir qué hacemos con ellas me indica dos cosas la primera es que parece ser que el mundo no está diseñado para multipotenciales pues ni siquiera existimos en el diccionario sino que está diseñado para especialistas es decir aquellas personas que van ganando experiencia y conocimiento en una única área y profundizan profundizan hasta llegar a convertirse en expertos la segunda cosa que me indica esto es que ser multipotencial parece no ser algo trivial y por qué digo esto porque ser multipotencial es tener demasiadas potencialidades es decir puedes hacer todo pero está lleno de decisiones lleno de decisiones de a dónde dirigir tu atención a dónde dirigir tu enfoque a dónde dirigir o en dónde invertir tu tiempo tu esfuerzo tu fuerza de voluntad por eso ser multipotencial no es solo la maravilla y los superpoderes de poder hacer muchas cosas, tener la capacidad de hacer muchas cosas, sino que puede llegar a causarnos depresión, estrés, ansiedad, porque no sabemos qué hacer con todo ello. Y como el mundo no está diseñado para nosotros, entonces no podemos perseguir todas nuestras curiosidades al mismo tiempo y eso genera una cierta inestabilidad, sobre todo en el ámbito económico. Quiero hablar brevemente de la palabra vocación y es aquella cosa que nos meten desde pequeños en el cerebro y que precisamente Emily Wapnick en su famoso TikTok Talk um, ¿Qué pasa si no tienes una vocación? o ¿Por qué no todos tenemos una vocación? nos dice precisamente esto, cuando somos pequeños queremos ser de todo pero es mejor ser especialista porque el mundo está diseñado para los especialistas pero no importa, hemos llegado a un punto en que en realidad no importa si no tienes una vocación, pero ojo, tienes que ser inteligente para saber qué haces con todo eso. Quiero decirte lo que la multipotencialidad no es. La multipotencialidad no se trata de tener múltiples talentos porque todos tenemos múltiples talentos. La multipotencialidad no se trata de ser tampoco un genio que va a ser bueno en todo porque esos son los llamados polimath o tampoco significa ser alguien que sabe un poquito de cada cosa como un todero o como le dicen en Estados Unidos un jack of all trades, o sea que sabe un poquito de todo. No, estos son los scanners. esta es otra definición. El multipotencial se caracteriza por tener esa potencialidad, tiene que desarrollarla, le va a costar un poco más trabajo que al genio y el problema del multipotencial es que hay un ciclo en el que su curiosidad va decayendo, se va convirtiendo en aburrimiento y siente la necesidad de saltar a otro tema. le pasa a esto a los multipotenciales. Cuando somos niños queremos ser de todo y eso le pasa a la mayoría de los niños, queremos ser veterinarios, queremos ser médicos, queremos ser policía, queremos ser bombero, queremos ser astronauta. Yo creo que todos nosotros queremos ser astronauta porque está liado de alguna forma en nuestro ADN ver a las estrellas para buscar una explicación poco a poco todo eso se va convirtiendo cuando vamos llegando a la adolescencia en querer omitar quizás a nuestros padres, bueno nuestros padres es médico, es abogado, es contador queremos heredar su práctica eso se va uniendo a todas estas voces internas de duda en ese periodo tan convulso que es la adolescencia, oímos las voces externas, nos dice un padre bueno es mejor que te dediques a esto, es mejor que tengas una profesión que te genere dinero y allí empiezan las críticas allí empieza la presión y resulta que a los 17 años, 18 años tenemos que decidir qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida y muchos de nosotros no estamos preparados para ello entonces elegimos cosas casi que al azar o por influencia de otro Llega un punto en nuestro camino, a los veintitantos años, en que comenzamos a sentir esta frustración, en que empezamos a sentir un desequilibrio muy grave entre lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer, lo que nos va a dar dinero. Y por eso los tres pilares de la multiplicidad, la multiplicidad no, la multipotencialidad son el dinero, la variedad y el significado. Son las tres cosas que tenemos que balancear en nuestras actividades, en nuestros proyectos personales y profesionales. Ya ven que ser multipotencial no es nada sencillo, ser multipotencial es vivir en un mundo que de base no está diseñado para ti, es vivir en un mundo en donde ser especialista es lo que te va a dar mayor estabilidad económica. Pero ojo, podemos ser inteligentes porque el multipotencial tiene una serie de superpoderes como la capacidad de síntesis, innovación, aprender súper rápido que podemos utilizar de manera inteligente y eso es lo que trato de enseñarte en este canal para sobrevivir en un mundo que no está diseñado para ti. El multipotencial también es una persona que está expuesta a muchos retos, en cuanto a salud mental se refiere en cuanto a conflictos internos porque porque todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones entre ok me voy por lo que es más variado me voy por lo que tiene más significado y, y cómo hago para pagar la renta entonces tenemos muchos retos por delante por eso tenemos que ser inteligente en cómo utilizamos todas las herramientas de productividad todos estos libros de psicología, de mindfulness, de neurociencia y ver cómo le podemos sacar provecho para que los retos los podamos superar utilizando siempre nuestros superpoderes Les escribí una definición de multipotencialidad que quisiera leerles para no perder detalle y es la siguiente ¿Qué es ser multipotencial? Es tener Potencialidades múltiples sobre las que tienes que decidir actuar o no. Es que tu curiosidad sea una de las corrientes vitales más importantes de tu vida y que quieras salir al mundo de la realidad todo el tiempo. Quiere que te pongas manos a la obra y te ensucies para servirla. Ser multipotencial en un mundo que exalta lo singular. Ser multipotencial es una bendición si lo sabes usar pero puedes sumirte en estados muy profundos de depresión e inestabilidad emocional porque no encuentras tu lugar, porque no tienes ese deseo, esa vocación porque tienes un conflicto interior que no te permite asentarte y conformarte con el status quo nunca, nunca te conformes con el status quo porque tú eres un multipotencial como yo y si estás en este canal es por algo, así que suscríbete, este canal es para ti principalmente multipotencial, aunque muchas de las herramientas también te van a servir si no eres un multipotencial, pero primero trata de definirte, trata de saber si eres multipotencial o no, o eres otra cosa, quizás eres un polimath, eres un escáner, eres un curioso, no importa. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video, yo soy Olga Zemoret y esto fue Mujer Cronopio.